razones para visitar Galicia una tierra mágica que te robará el corazón. La costa gallega, de aproximadamente 1.500 kilómetros, es uno de los principales reclamos de esta preciosa región, destacando sus características rías, sus acantilados y sus playas es un destino ideal. Los bosques que albergan muchos secretos adentrarse en los bosques gallegos es hacerlo también en las leyendas ese que se han ido transmitiendo de generación en generación y que ya forman parte de su imaginario. Dejarse envolver por el aire húmedo de sus bosques, el aroma de sus árboles y el sonido del agua que se abre paso por medio de los ríos despertará en los viajeros unas sensaciones que pocas veces habrán experimentado. No podía faltar su gastronomía, una de las mejores que podrás probar en todo el mundo. Te darás cuenta de que las verduras tienen un sabor único, mucho más intenso, que la calidad de sus carnes y su marisco son excelentes, que los vinos y licores nunca han sabido tan gustosos, además, la gastronomía gallega también un sinónimo de una relación inmejorable, sus habitantes son gente tranquila. Una de las piedras angulares del éxito de Galicia como un destino único e irrepetible es la propia personalidad de sus gentes. Afables, amantes de las tradiciones y, sobre todo, sencillas. Tanto es así, que las relaciones humanas se anteponen a todo lo demás, y es que los gallegos tienen la capacidad de hacer sentir a todo turista como si estuviera en su propia casa. Esta es una de las grandes razones por las cuales Galicia cada vez aparece con mayor asiduidad en toda lista viajera que se precie, junto a otros destinos de ensueño a nivel internacional. A pesar de ello, lo cierto es que en cualquier época del año podremos encontrar la tranquilidad de un turismo respetuoso que te librará de grandes aglomeraciones.